Nada vuelve a ser igual dos veces, después de una mentira, después de descubrir a alguien detrás de un engaño. Las cosas ya no son las mismas, ya no podemos voltear al otro lado e ignorar los hechos, y es que nos han lastimado más allá, y dejar a esa persona no es suficiente. Tu confianza se mina, tus ganas de amar desaparecen. Si eres chica, terminas por preferir vivir sola, sin compañía de nadie. Y si eres hombre, prefieres comprar el amor en una casa de citas, porque ahí es más barato. Cuando alguien importante te falla, tu mundo se viene abajo, y aun cuando éste ya no esté en tu vida, los efectos del daño que causó, se quedan por muchos años. Ya no puedes ver a nadie a los ojos, sin que la mentira, la infidelidad, el dolor o la tristeza no, no opaque tus ilusiones. Parece que para donde sea que mires solo ves dolor, cicatrices, ya no eres capaz de ver personas, ya solo ves celos, contienda, conflicto, peleas y las ganas miserables de alejarte. Ok, sí, te comprendo, si quieres estar solo o quieres estar sola por una necesidad ferviente de pasar tiempo contigo mismo, contigo misma. Vamos, que esa es una necesidad humana, muy natural, muy natural. Pero qué triste que decidas estar solo o sola porque le perdiste la fe a la gente. Es cierto, lo sé, porque yo lo vivo, lo veo pasar. Ya no veo a gente, solo veo conflicto y dolor. A lo que quiere nunca se le hace daño, pues pronto entendí que lo que se quiere nunca se le ha de dañar. Que la gente que te ama de verdad realmente hace lo posible por verte feliz y no. No digo que a todo tenga que decir sí, no digo que estén a tu disposición todo el tiempo, pero vamos, que hay pequeños detalles que vislumbran en nosotros, esas sonrisas, que nos hacen creer, que nos hacen pensar convencidos de que somos amados. Porque cuando la otra persona no te da certeza de que te ama, y no te da la confianza que está aquí presente, es porque quizás no sienta lo que dice sentir, y cuando eso pase, cuando eso ocurra, cuando sientas que ese lugar no es tu sitio, vuela. Es la realidad, ¿qué importa que nos llamen llorones por no tolerar una mala relación? Nos negamos a que nos tiren migajas, nos negamos a que nos traten como si fuéramos el último peldaño de sus prioridades. ¿Quiénes son ellos para tratarnos así? Cuando alguien te ama te lo demuestra con actos, saca tiempo de donde no lo hay, pero que no apenas si te regala el tiempo que le sobra, y encima quiere que se lo agradezcas, ese enorme sacrificio que hace por los dos. El día para decir basta ha llegado, el día de decir se acabó, hoy alguien le pondrá freno a tantas palabras baratas, a tanto desamor, a tantas mentiras, y dirá adiós. Al que no quiere, no se le insiste. Así que es momento de dejar ir a quien simplemente no nos puede amar. Y sí, yo sé que tal vez, solo tal vez. No nos quieren perder, pero seamos realistas. No nos pueden cuidar, no nos pueden conservar. Y justifican su falta de amor diciendo que el amor nace, no se exige. Yo sé que el amor debe nacer, pero vamos, ¿cuándo les ha de nacer? Si solo se llena la boca de excusas y de promesas, los labios con las típicas, cuando me enamore de ti. Pasaremos más tiempo juntos. Apenas termine mi carrera, te juro, que me dedicaré más tiempo a pasar a tu lado. Comprende, soy una persona ocupada, hago malabares para estar contigo. ¿No estás cansado de eso? ¿No estás cansada de eso? De gente que solo es buena para distraerte, para ofrecerte solo problemas y no soluciones, que te habla de un futuro prometedor que nunca llegará, y que siempre te repiten el mismo discurso dramático. De que el amor no se exige, este nace, y solo ves cómo a este nunca le nace nada, y lo poquito que casi nace, lo aborta con sus inseguridades. Yo lo he visto, tan llenos de miedos, tan llenos de prejuicios, que un día dices y lo piensas detenidamente, y te dices para tus adentros. Al que no quiere, no se le insiste. Y yo amiga mía, yo amigo mío, lo comprendí recién. Siempre creí que la frase, más vale solo que mal acompañado, era un cliché. Hoy la realidad nos enseña que esa frase, aún ahora, tiene más sentido que nunca. Es por eso que vale más la pena la soledad, acompañado de tu sola presencia, de tu compañía, que soportando dramas, miedos y prejuicios que no son tuyos. Nosotros también tenemos nuestros miedos, como para andar soportando los miedos de otros. ¿Qué ganamos con perder nuestro tiempo con esa persona? Si a la larga se irá de la mano de uno que lo tendrá, que la tendrá por menos de lo que nosotros damos. Apenas si le hablará de amor y caerá, mientras que nosotros aquí moviendo cielo, tierra y mar, para ver cómo se marcha a los brazos de otra persona, ¿es eso justo? No sé tú, pero yo lo veo mal. ¿Acaso es lo único a lo que podemos aspirar? No sé tú, pero uno pone su esfuerzo para que esto funcione, dedicamos tiempo y paciencia para probar, a la otra persona que nosotros lo valemos, para luego darnos cuenta que se va de la mano con uno que apenas, e hizo un mínimo esfuerzo, y ya lo tiene entre sus brazos, y ya la tiene entre sus brazos, nada vuelve a ser igual dos veces. Porque si nos quedamos soportando malos amores, nos volveremos alérgicos al amor, y nos perderemos en el dolor, y en el miedo, y nos entregaremos al vacío de un mal amor, por miedo a no tener algo mejor. Eso duele mucho, y no vale la pena que las cosas estén así, no lo vale, tal vez lo merezcamos, pero no lo queremos. Si alguien te ofrece migajas de amor, te engaña, te arroja trocitos de tiempo que le sobra, y aún así te dice que le agradezca su acto de benevolencia y caridad, mejor dile, Gracias, no quiero tus miserias. Más vale entonces solo que en la compañía de uno que apenas, y nos tira retazos de amor, y aún así pretende que le comprendamos. Eso es jodido, eso es frustrante, nosotros valemos más que mil excusas, valemos más que promesas sin cumplir, valemos más que el trato áspero y frío que nos quieren hacer pasar por amor. Ámate a ti mismo, ámate a ti misma, deja de lado esos amores lúgubres y de pésima calidad, que se queden con sus promesas, que se queden con sus mentiras, que se vayan con quieran estar, pero que no vengan a nuestras vidas a robarnos paz. Que hoy nos lastiman, y mañana vienen con sus caritas de perros regañados, pidiendo una segunda oportunidad, y en la otra mano, la estúpida promesa, de que no volverá a pasar otra vez. ¿Qué te digo? que no venga a venderle cuentos, a quien sabe de historias, y sabemos muchas, y sabemos de sus mentiras, son las mismas, mismo libreto, el mismo perro, los mismos trucos, todos ya sabidos de memoria. Nada vuelve a ser igual dos veces, yo personalmente ya estoy cansado de esa gente que pone lágrimas en los ojos, en vez de sonrisas en nuestros rostros. Fatigado estoy como Logan, sin fe para amar, porque me entregué a la pasión de una que no me supo valorar, ¿cuál es tu historia? Sea cual sea tu historia, sé que tú y yo tenemos mucho en común. Nos han lastimado tanto, que ya nos quedamos sin ganas de querer, lo sé, porque nada vuelve a ser igual dos veces. Es por eso que me digo, te digo y nos decimos, no nos amarguemos la vida con gente que no embona con nosotros, que solo nos ofrece desechos de amor, simplemente regalemos el don y el regalo de nuestra ausencia. Vamos a decirles, muchas gracias, pero esto no, quizás lo merezca, pero no lo quiero. Gracias, pero no lo quiero. Será duro, pero será para nuestro bien, porque valemos mucho para que nos estén tirando huesos, como si fuéramos perros callejeros. Somos lo que damos, y damos más de lo que nos ofrecen. Por eso, y solo por eso te digo, ya no soportes más desamor. Ya aléjate de quien te dice amar, pero no te lo prueba con hechos, créeme, al final estarás mejor solo, estarás mejor sola, que escuchando la misma lírica maliciosa, que no te habla de otra cosa, antes de entregarte a un amante, quítale la máscara, antes de escuchar frases lindas de un príncipe, quítale la cáscara, porque hay tanto ingrato maquillándose, así sido no es el papel de oveja cuando lobo es. Yo te lo digo, te conozco y sé que estás cansada, cansado de la misma tontería, que si te amo pero me debes comprender. Tú al igual que yo, no tenemos que vivir con migajas, te lo juro que no. Así, dale la espalda a quien te fue infiel, agradécele, porque te hizo fuerte y déjale ir, déjale soltar y que no vuelva más y que no te amargue más.